La Visa L1A es cuando una empresa en el extranjero hace una inversión en una empresa acá en Estados Unidos, ya sea creando una empresa nueva o comprando una, una empresa ya establecida. Eh, eh, esta, como le digo, estamos hablando, es una inversión a nivel corporativo, no a nivel individual, aunque los, invers los que inversionistas pueden ser los accionistas de la, de la compañía en el extranjero, pero en, en, definitivamente es una inversión a nivel corporativo. Entonces, lo que se hace es que la empresa en el extranjero transfiere ya sea uno de los accionistas o un ejecutivo o manager um, eh, en el extranjero para administrar las operaciones de la compañía acá en Estados Unidos. Eh, cuando la empresa es una empresa nueva, si la, la empresa en el extranjero abre una, una sucursal o una empresa afiliada acá que es completamente nueva, migración le va a dar un año de probatoria por un año donde puede operar la compañía sin tener nómina. En otras palabras, eh, eh, le aprueban la visa con usted, abrir la compañía, registrarla a nivel estatal, a nivel federal, que la compañía tenga su, su cuenta bancaria, tiene que tener su local comercial, tiene que tener sus licencias para poder o, operar. Eh, hay que presentar un plan de negocios por los próximos cinco años, haciendo proyecciones financieras y proyecciones de nómina, eh, eh, futura que va a tener la compañía eh, este, como le digo no hay necesidad que tenga nómina para el primer año eh, eh, el gobierno cumpliendo con esos requisitos va a tener una, un porcentaje alto que le pueden aprobar eh, la visa, uno tiene también que demostrar que eh, eh, ha trabajado de forma manager o ejecutivo en el extranjero. O sea, esta visa es, es reservada para managers ejecutivos. Eh, y este manager ejecutivo es el que va a transferir a, a, aquí a Estados Unidos para poder dirigir las operaciones de la nueva empresa a, acá. Eh, este, como les digo, el año eh, cuando la empresa es nueva, sin nómina, eh, la visa sería válida por un año. Eh, de, ¿Qué pasa? Me dice, ¿qué pasa después del año? Bueno, para hacer la extensión de esta visa eh, ya la empresa tuviera después de la, o sea, de, en, el, en el año tuviera que ya contratar empleados. En otras palabras, eh, unos meses antes que se le vence el año de probatoria, ya la empresa tiene que tener uh, la nómina eh, eh, para tener buenas probabilidades de que le den una extensión. Eh, este, algo importante que tiene que saber para que si uno va por este camino es de que eventual, aunque la visa le se la dan uh, una visa probatoria por un año sin nómina, eventualmente la compañía va a tener que contratar empleados eh, eso es algo que verdaderamente va a tener que el, el, eh, la compañía aquí en Estados Unidos programar planear este eh, y con la nómina creciendo, si usted puede demostrar que ah, en ese año usted ha contratado por lo menos unos seis empleados, este, además eh, del ejecutivo eh, que fue transferido del extranjero, eh, le pudieran dar la extensión por dos años, y lo, que, eh, lo bueno de esta visa que es eh, una de las pocas visas que va para la residencia. Eh, esta, eh, eh, para uno obtener aquí la residencia uno necesita una certificación laboral pues entonces este es uno de los, uno de los pocos procesos que existen donde uno pudiera aplicar para la residencia sin ah, tener eh, una oferta de empleo por una certificación laboral, entonces es, es, a una categoría reservada para managers eh, ejecutivos eh, de, de compañías multinacional, eso es exactamente lo que es esta categoría y uno aplicaría para la residencia bajo esa misma categoría, eh, como le digo hay varias visas que disponibles de inversionistas que, y en esta es la única de las pocas eh, que va permite el el ejecutivo manager que fue transferido eh, solicitar la residencia.